Buenos días, aquí estamos en el Café Caliente, en tu programa de mañana. Vamos a aprovechar la entrevista central que tenemos hoy con el diputado Olmedo Cava. Buenos días, diputado, bienvenidos al programa. Bien, buenos buenos días. días, Olmedo, gracias bien, por días. asistir Bienvenido, a la bien, invitación. Diputado. Y precisamente en estos momentos, ¿qué se está viviendo en el Congreso? Bueno, eh, eh, buenos días ¿verdad? a ustedes, a todos los amigos sí. eh, televidentes. Eh, primeramente quiero felicitarlo, además la incorporación de, de excelente. Carolina, excelente. Ayer me a... mandaron un saludo ¿verdad? muy efusivo, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí, excelente. Gracias. Ya nosotros habíamos reclamado de que hacía falta una presencia. Así fue que me dijo la señora, ¿verdad que hacía falta la presencia de una mujer? Digo, claro usted, que claro, sí, claro que sí. Yo viendo a Fubio todos los días. Ahí, El y... rol de la mujer. Vamos al congreso. Mira, es eh, realmente muy lamentable. Muy lamentable, estaba viendo el titular del periódico ayer, el Nacional, pero en el caso de aquí de Telenor, eh, Vladimir, estuvo en Santo Domingo dos días consecutivos, nosotros eh, estuvimos con él allá, él palpó ¿verdad? Eh, la situación. Es eh, muy lamentable de que, eh, tal y como recoge la prensa prácticamente, no solamente el Congreso, toda la, el área, lo que le llaman la feria, sí. hasta la avenida Independencia, es tan así que nosotros ayer para llegar al Congreso eh, duramos más de una hora. Porque cuando y estaban yo ahí cerca. Cuando, no, no, cuando llegamos, ¿verdad? yo siempre entro por, la, eh, por el malecón, por la George Washington, cuando llegamos, eh, nos decían, no, es por la entrada para los diputados por, eh, por otro lado y nos mandaron de dos, tres sitios. Imaginen ustedes con el tapón, el tumulto de la gente, o sea, nosotros duramos prácticamente eh, una hora, más de una hora, para poder entrar. Vamos a no, permitir que nos traigan el café. S Siga haciendo sí, el sí, Pero no solamente eso, estamos hablando de una intervención del, del Congreso por fuera y por bueno, dentro, porque lo, sí, lo que bueno, está bueno, pasando día. dentro eh, eh, no lo vieron los amigos. No, Ni no, se, no, se ha reseñado gracias. entonces. Muy, muy es decir, que dentro también está militarizado. Totalmente, totalmente. Se está ¿Y en totalmente, las declaraciones de paliza... Totalmente, o sea, sí, el Congreso sí está intervenido, eh, como se dice, por fuera y por dentro. Lo que gracias, recoge la gracias. prensa normalmente son... Eh, eh, la parte eh, exterior, ¿verdad? los reportajes de, de, de, de las personas y demás. Olmedo, ¿qué opinión le merece el hecho de las declaraciones que diera el bando o la oposición, el PRM y una línea también de los diputados leonelistas de abstenerse a votar y a las, al ejercicio normal de la legislación en el Congreso Pero hasta yo, que yo, sea desmilitarizado? Sí, yo, yo creo que eh, eh, para la, la primera pregunta, interrogante, sí. Eh, nosotros hacer un poco de, de, de, de, de hincapié en esa parte. Mira, eh, en estos tiempos, y un, tiempo, y un PLD, un partido de la liberación eh, dominicana, con toda su teoría, eh, viniendo de, de, de, de, de un partido formado por Juan Bosch, un partido que luchó por en contra de, de una, a favor de una constitución en la guerra de abril de 65. O sea, que el partido menos llamado para ser... Eh, eh, y producir los acontecimientos que, que se están dando en el Congreso Nacional. Muy lamentable, nosotros entendemos que es algo que va a afectar a, a, a ese partido, verdad por por, por por yo diría por toda su historia, eh, muy lamentable. Y, y en la posición del PRM, eh, diríamos que ha sido la posición correcta. ¿Qué es lo que nosotros hemos determinado? En vista de los acontecimientos, nosotros nos reunimos como bloque, y también lo, ayer lo hicimos ahí, lo recoge la prensa, con el presidente y otras autoridades de nuestro partido. Ayer, eh, eh, allá mismo en el Congreso, en el bloque nos reunimos con José Ignacio Paliza, nuestro presidente, y nosotros lo que determinamos fue no abandonar el Congreso bajo ninguna circunstancia para que no se pudieran dar acontecimientos verdad en ausencia nuestra. Entonces, ¿qué determinamos? Estar presente eh, en el salón de sesiones, pero no eh, votar, o sea, nosotros atenernos de... de de participar en, la, en, lo, en los debates de, de los temas eh, agendados, o sea, de, de los puntos agendados. Entonces, lo, lo asumimos el primer día y ayer también. Eh, el bloque de que sigue la orientación de, del expresidente Fernández, el primer día se retiró, pero ellos parece que ayer recapacitaron, entonces se quedaron, asumieron la misma posición. O sea, que la posición de nosotros mantenernos el hemiciclo sin en el votar, lugar donde ustedes el, tienen Claro, en la sesión donde tenemos efectividad. Eso realmente fue una posición que la asumió el PRM y que ayer entonces lo, se, sumó dip, el, se sumó el bloque de diputados eh, del de, de presidente Leonel este, Fernández. ¿Esta situación se podrá mantener ahí todo esto? Pero es ella? bueno destacar algo que yo he visto que no se le ha dado. Lo importante de esto es que los sectores eh, eh, que propunan por la reforma eh, eh, eh, de, de la constitución, ayer quisieron eh, romper ese cerco, ese bloque, y no tuvieron quórum, lo que indica claramente que no puede. Yo creo que el escenario que pudiera darse en el, en el futuro ya se dio ayer. entonces, entonces estamos Ayer, claro, no hubo coro hubo que suspender la sesión. Estamos diciendo, Jorge, en la Cámara de Diputados eh, estoy hablando, eh, ¿verdad? Que dentro del. El, el gobierno, Danilo Medina Tiene no solo la oposición del PRM Sino la misma gente de su partido En el bueno, este es caso, salió o sea, una oposición doble Es que nosotros, allá realmente hay un gran bloque eh, En contra de la reforma de la constitución Donde está el PRM Porque vamos a estar claros sí. Yo quiero destacar esta parte Y quizá ahí es que algunos Realmente lo del, lo del bloque del PLD Que sigue la orientación del presidente Fernández Es un asunto coyuntural de intereses por asuntos de, de, de, de conflicto interno sí. la posición realmente de principio en contra de la reforma de la constitución y el PRM que la ha asumido en el Congreso Nacional eh, que nadie se equivoque en esa parte esto puede durar eh, hasta hasta cuándo bueno ah. eso puede durar eh, diríamos hasta, 26 yo, eh, del, hasta que el hasta que, que termine. Eh, hasta que el sector que insiste en, en esa parte reflexione y entienda que no hay condiciones para hacer Se una siento reforma. Que es que agosto, el último mes que le queda. No, porque realmente eh, está la ley de partido que necesariamente hay que ir eh, cumpliendo. Acord, cumpliendo en sus diferentes etapas, ¿verdad? Eh, fechas. Eh, fechas que están fijas ya establecidas, eh, por los reglamentos y, y por las resoluciones de la Junta Central Electoral. Y entonces también está el, el Congreso, en el caso de... de eh, es que el Congreso está hasta el 26 de julio del próximo mes, una cosa que, que termina me, la, la que primera me legislatura. Eh, entra a, la semana que entra y a hacer, entonces en vacaciones hacer de hincapié, julio. Y es precisamente una de mis interrogantes. Plantearse un escenario donde la posibilidad de, de cometer lo que piensan, lo que están insistiendo en la reforma. Tú dices que se planteó ayer. Es decir, se dio ayer el escenario pues donde ellos pudieran posiblemente, claro, aprovechar eso, para someter. Para someterlo. ¿Y qué sucedió bueno, en el caso específicamente, que no hubo quórum. O sea, ya, ellos no tienen... Los, le faltan los... los en ese mismo para hacer. Fíjate que para convocar eh, lo que sería el mandato a la Asamblea Nacional, porque primero tiene que producirse una ley donde mande a la reforma de la Constitución, Correcto. que es un escenario que ellos han querido, eh, están buscando el momento para... Sin embargo, ayer... Eh, se cayó la sesión porque no, no tenían coro. Sí, en ese mismo sentido, escuchaba en un medio a nivel nacional de una fuente de, de, de entero crédito, decía la, la periodista, donde se sometería este martes la reforma. ¿Qué sabe usted o ha escuchado algo al respecto? Y ahí mismo me sumo para de dejarle sí. el espacio sobre... Me gustaría, porque usted no se puede ir de acá sin, sin claro. escuchar de usted la posición del líder también de ese partido eh, PRM de Hipólito Mejía que no ha dicho nada no ha escuchado nada. Bueno, eh, eh, ¿Cómo mira, usted se ríe? Eh, mira, la verdad es que nosotros es que la posición oficial del partido la tiene la autoridad del partido. Sí. Esos son en el caso de Hipólito Mejía y de Luis Abinader son precandidatos o, o más que son aspirantes porque ni siquiera se han inscrito todavía. Sí. No son precandidatos, son aspirantes igualmente que Wellington ganó. Y pero también qué otro le merece compañero. esas posiciones que él ha asumido como oposición? es la pregunta. Bueno, es que nosotros, no. eh, ya son opiniones eh, eh, personales, nosotros lo que asumimos la posición del partido. Nosotros tenemos un lineamiento del partido, que eso es lo que realmente es la posición oficial. Ayer estuvo el presidente del partido allá, y el primer vicepresidente, el compañero Pulcal, y estuvo el compañero Fafa Tavera, también miembro de la dirección ejecutiva. Y Carolina. La posición nuestra, no, Carolina no estuvo, pero Carolina tiene una posición totalmente identificada con el partido. Okay. Y nosotros hemos estado... La semana pasada nos reunimos con ella también. Es que la posición del partido, eso no... no eso es una posición clara. Pero le hace daño al partido que Hipólito Mejía esté diciendo en los medios que él es democrático y que permite que los diputados puedan votar. Yo creo que eso, según él estuvo aclarando, y parte de su equipo fue sacado de contexto. O sea, él dice que realmente él asume la posición del partido. Yo creo que eh, eh, lo, lo, a veces eh, lo, lo, se puede malinterpretar alguna opinión yo creo que él fue sacado y yo me identifico y, y, y con la posición de de, de su seguidor en el aspecto de que fue sacado de contexto Hipólito ha asumido la posición del yo quiero partido pero hacerte una pregunta eh, eh, que no puedo eh, quiero evanar Te ha dicho que el PRM ha asumido una posición institucional en totalmente, defensa de la constitución totalmente una posición de pero principio en el contexto ¿No cree usted que debilitar, politizando el problema interno del PLD, debilita entonces la posición de que no se toque la, la constitución? No, porque mira que es lo que pasa, Francis. Porque deben estar mira, unidos. Mira, en el Congreso se tiene una sospecha, y, y más que en el Congreso, en todo lo que es el ámbito de, de, de, de, del, del espectro político. Por ejemplo, allá se está hablando que si hubiese un acuerdo del sector de Danilo, del de presidente de la República, esa corriente de apoyar a, a, a, a Leonel Fernández, se habla de que entonces, después que saquen ya los candidatos, después de la primaria, entonces reformar la Constitución, entonces ahí, ahí entonces el sector. ¿Habilitaría? De, a, entonces ahí el sector de Leonel apoyaría la reforma. Sí. A, a, a, sí, ¿por qué? Por un asunto de coyuntura y de intereses particulares de ese equipo político. Entonces nosotros. Entendemos que no, que eso no es que la constitución de la república, ahí que nosotros y es lo que queremos que el pueblo dominicano entienda bueno, esa parte. A diario y aquí. qué bueno que tú, que, que eres un defensor de la que que seamos coherentes. coherentes, no podemos decir ahora no por la por por, por, por la constitución por la y, constitu luego no y luego ah, para... vamos a hacer un pacto, entonces sí, vamos a reformarla para habilitar. Entonces se nosotros, hundiría, diría yo. Bueno, si eh, lo hace eh, así, yo entiendo que hay que tener una posición coherente porque el pueblo está observando y está mirando y nosotros vamos más lejos. Nosotros entendemos, señores, estamos hablando, pero lo más grave, eh, eh, Francia y amigos, eh, Carolina y Fulvio, es que estamos hablando que quien ha reformado la Constitución, señores, en el 2010 el PLD establece una Constitución, promulgada el día de Duarte, señores, 26 de enero, que todos entendíamos que era una Constitución que iba a durar. Bueno, que es la más avanzada, después una de constitución la del 63. realmente... Y en honor a la verdad, una constitución que duró un tiempo debatiéndose, por todos discutiéndose. Pero en el fondo, esa constitución lo que buscaba era habilitar al presidente Fernández. Porque qué es lo que. Hay una doble moral, dice usted. ¿Qué buscaba esa constitución al final, ya de, de cómo se dice? Pero el, el presidente eh, Fernández no la utilizó, porque bueno, la misma. La está utilizando. Con, pero la ahora misma constitución mismo, lo frenó pero, y no pudo ir en pero el 12, precisamente, Danilo Esa constitución que lo tiene habilitado él ahora aquí. Entonces, es un beneficiado de esa constitución. Sí, Francis. Esa constitución pero está correcto es que los, que es para, los... para el porvenir, no para el momento bueno, inmediato. Bueno, pero... miedo. Pero, pero... pero. Y es claro, lo que ha debido pero, de aprovechar Danilo. Pero lo grande de esto es, óyeme, Francis, óyeme, y amigos, estamos hablando en el 2010, una constitución, ¿quién la promulgó y quién la impulsó? El PLD. En el 2015... ¿Quién, pro, ¿Quién fue que promulgó y, y cambió para beneficio de un sector de ese partido, el PLD? Y estamos hablando, ellos ahora en menos de 10 años quieren hacer tres reformas, pero no un partido contrario, que es como se tira en la mayoría de los países. Ellos mismos la quieren para beneficio de diferentes corrientes de ese partido. Entonces, ¿para dónde va de manera institucional nuestro país de esa manera? Diciendo también Problema. que Hipólito la reformó en su... Diputado, Perdón, ya, ya dejando... Para sí. reelegirse. Bueno, pero eh, bueno, pero en ese caso, por ejemplo, quien les habla, estuvo eh, en contra de la reforma. Nosotros recorrimos el país en contra de esa reforma ah. constitucional de ese momento. Pero recordemos también, pero Hipólito se le puede criticar, pero Hipólito no fue que la promulgó en 94. Hablando del PLD, el mismo partido. Diputado. O sea, crea una constitución, reforma una constitución el 10%. La modifiquen el 15. Pero y en el 94 ahora, ustedes, eran, ustedes eran mayoría en el no, Congreso. No, que tenían no, el Congreso no, total. El no, 2000 fue una pasada. No, eso es verdad. Sí, no, sí. No, no, Francis, busca la historia. Nosotros, el PR. Bueno, el Partido Reformista no, tuvo no, no. una participación. El PR, bueno, tuvieron todo. Porque los partidos. recuérdate que con el lío de, de Peña y, yo, sí, y Balaguer pero, pero, fue que se reformó. el PRD, Para darle una salida PRDista al yo, problema que se creía que era. Que era Dos años a Peña Gómez y dos años a Balaguer. Eso no, eso la, fue, lo que eso dio. no fue una salida para el fue una salida a una crisis institucional donde hay que reconocer que realmente se le hizo Recuérdate un Recuérdate que, al que PRD no eran mayoría, en que apenas tenían a diputado. Danilo Medina no, como. Francis, me Está diputado. confundido. El PRD asumió mayoría en el Congreso en 98, después de la muerte de Peña. Cuando se hizo la reforma, el PRD no era mayoría. Pero que fue por 98. una crisis del PRD y el Partido de no, Balaguer. No, pero no, una crisis, no una, crisis, una crisis institucional del país. ...fruto de un fraude electoral que se le hizo al doctor Peña Gómez en el 94... ...que todos los sectores lo reconocieron. Diputado, dejando detrás eso... ...que es un tema que se tiene que debatir mucho... Claro, claro. ...el PRM se reservó candidaturas aquí locales... ...senaduría, alcaldía y tres diputaciones... ¿Está usted en algunas de ellas? No, porque es el, el partido nuestro Qué buena pregunta, fue pues bueno para que los amigos televidentes, mira, sí, el bueno, partido No sé si estoy frente al no, alcalde no, próximo no, Mira, el partido se reservó eh, la alcaldía de San Francisco de Macorís, igualmente la senaduría y tres eh, diputados tres posiciones a, a, a, a diputados Esa candidatura se viene eh, si se quiere, los compañeros de la base y el pueblo, haciéndole cotejo y nombrando por ejemplo, eh, yo debo reconocer que el compañero Franklin Romero, que está eh, un compañero eh, que tiene buen posicionamiento, se <coughs> si ha estado eh, eh, hablando de que él posiblemente sea candidato a senador y realmente se ha formado un consenso en este aspecto de que él sea. Pero eh, hay, que, hay que decir la verdad: en principio, el partido, porque la ley lo que exige es la reserva de la posición. Ahora viene la etapa entonces de nosotros ponerle nombre a cada eh, posición y nosotros, la ventaja que tiene nuestro partido, es que es un partido eh, que está posicionado en el pueblo eh, eh, dominicano, en el pueblo de San Francisco en los diferentes municipios y distritos de la provincia de Duarte que es el partido que da número uno en todas las encuestas. Pero se están barajando nombres para la alcaldía, sí, hablan, sí, hablan sí, de usted Hablan de usted. usted y Franklin para Senado sí, Hablan de usted me, y hablan hace de Amado. Mención, Por ejemplo de Amado Ten eh, que es un compañero eh, es valioso, un compañero que siempre ha estado eh, presente en el partido, aunque no ha estado en el día a día. Pero, pero un hablan de usted también. Bueno, claro, hace mención nuestra. ¿Qué le parece a usted? Es nomalógico, nosotros somos los que venimos eh, trabajando. Olmedo, ¿te eh, con interesa el partido. ser candidato a alcalde? Mira, nosotros somos un soldado del partido y del pueblo San Francisco de Macorís. El partido está haciendo estudios. Lo que yo le puedo asegurar a ustedes es que el PRM va a presentar una boleta para ganar las elecciones en San Francisco de la provincia de Duarte. Que no haya... ¿Lo repetirían con, Lo hicimos... En, van a repetir con Alex. Lo hicimos en el 16, lo hicimos en el 16 ahora con más fe, porque ahora el PRM está más fortalecido. Bueno. El PRM es la primera opción política, el PRM es el partido que va a asumir el manejo de la cosa pública en el 2020. En el 2020 de manera de que nosotros estamos obligados a presentarle una oferta para ganar las elecciones. Ale, Ale Díaz, ha manifestado él por diferentes vías de que él no aspira, ah, bueno. pero Ale Díaz es un activo del partido. Y, donde, y, y Ale Díaz va a estar, que nadie tenga duda, va a estar en la boleta, va a estar al lado de los candidatos del PRM, como él lo ha manifestado. Lo del asunto de la boleta lo determinarán los estudios, lo determinará también la decisión personal, porque si él tiene su voluntad, su decisión de no participar, entonces ya es una cuestión que hay que respetarlo okay. eh, bueno. en esa parte. Gracias, Olmedo Cava, por no esta... Gracias, diputado. Pero Muchas gracias, Pero es importante que el pueblo, y así lo ha determinado el pueblo, por la simpatía y la solidaridad con nuestro partido, de que el, el PRM mantendrá y el próximo alcalde de San Francisco Macor será de nuestro partido. Partido y de una gran fuerza, una gran coalición que se habrá de formar aquí en San Francisco Macorís y alrededor del próximo alcalde. No habrá reforma entonces. Bueno, nosotros entendemos por el PRM no habrá reforma porque en el 2015 hubo reforma y no fue por el PRM, fue por un sector. De, del mismo PLD que negoció a, por su conveniencia política. Muchísimas gracias Olmedo Cabe, Estuvo conversando con nosotros en el Café Caliente de su espacio de mañana. Vamos a una breve pausa para continuar conversando con ustedes. ¿Y estuvo caliente el café? Muchas gracias.